Es por un fanático de, artículo de Marqui. Bueno, bienvenido, diputado. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por haber venido, por estar Muchas. con nosotros. No, no al contrario. Eh, se habla mucho de esto todo el tiempo de usted, de su presunta o real rivalidad con algunos jefes fuertes del, del radicalismo, en definitiva del oficialismo. La pregunta es, y, y me anclo a lo que pasó la semana pasada, nos anclamos todos en realidad. De un lado, eh, usted dice, se toman decisiones que... ...cuasi avasallan a la justicia, hay cosas de la gestión de Mendoza que no nos terminan de gustar... ...del otro lado dicen, Omar todo el tiempo está especulando y lo que sale a decir no lo piensa... ...sino que eh, está pensando políticamente si eso le suma un porotito más para el año que viene... ...digamos, con tantas cosas de un lado y del otro, ¿por qué sigue siendo parte de este acuerdo que se llama Cambia Mendoza?... Creo que el aporte que le hicimos a la... pedo disculpas antes por la voz, estoy hecho bolsa, lo digo al aire. Está bien. Eh, y le agradecemos a No, al contrario, un placer, ha sido una semanita complicada. Hay pestes por todos lados, uh -huh. tengo la garganta súper sí, sí, sí. inflamada. No, en realidad creo que le hemos, desde el PRO, le hemos hecho un aporte interesante a la institucionalidad de la provincia. Uh -huh. Porque lo que provocamos fue que hubiera diálogo que hubiera consenso en la provincia. Sin entrar en los tecnicismos jurídicos que de repente el televidente no lo entiende, solamente decimos que hace 15 días atrás el gobierno impulsa un proyecto para, para reformular los procedimientos con los uh -huh. cuales se expide la Corte y hace 15 días atrás que querían sacarlo casi de manera express, nosotros dijimos ni sí ni no, paremos la pelota, discutamos... Escuchemos otras voces, ahí permitimos que por ejemplo la doctora Kemelmacher opinara, el doctor Pérez Gualde, el ex gobernador La Falla. Si eso no se hubiera producido, se hubiera aprobado hace 15 días atrás con la corte dividida, cuatro ministros para un lado y tres ministros para el otro y con la legislatura dividida. Sí. La mitad de la legislatura para un lado y la mitad de la legislatura para el otro. Lo que generamos nosotros al parar y al no tenerle temor a dialogar, a confrontar, a escuchar eventualmente a quienes opinas distinto, fue que la Corte se tuvo que sentar puertas para adentro y unificó su, su proyecto. Lo llevó a la legislatura y la legislatura hoy aprobó casi por unanimidad, hubieron... Tres votos seguramente fundados que votaron en contra, pero hubieron 44 votos a favor. Entonces digo, el resultado final fue muy bueno. Pero no me contestó la pregunta. ¿Cuál fue Yo la pregunta? Yo le pregunté por un aspecto global. Se viene diciendo, de Marquis, lo que dice, lo dice porque está especulando con el 2023. Usted dice, cuasi quieren avasallar a la justicia. Pero, hay aspectos en los cuales no me gusta cómo manejan Mendoza. ¿Por qué sigue siendo parte de este acuerdo entonces? No, si, bueno, hay, si hay tales diferencias. No, no, tenemos coincidencias en el 90%. O sea, uno por allí pone foco en alguna disidencia, pero convengamos que en la legislatura, como espacio político, venimos votando prácticamente todo igual. De hecho, esto también hemos votado en el mismo sentido. Lo que pasa es que bueno, cuando uno de repente opina distinto, o tiene una visión diferenciada, uh -huh. lo que tratamos es con mucha responsabilidad, siempre pensando en el mendocino, en el ciudadano, eh, qué aporte podemos hacer. Y el aporte que, que hicimos esta semana fue ese. Claro. es muy bueno. Y usted usted atribuye, eh, Omar, que lo que sucedió con, con, la, con la Corte tuvo que ver directamente con la actuación del PRO en esa comisión. No tengo ninguna duda. Más, también... que, con, más que con el peronismo. o sea fue el, Lo que pasa es que bueno, ustedes también tenían ese, ese voto dentro es como de la comisión. Que, es como que fue el voto, si vos querés, que definía en alguna medida. Pero también quiero rescatar al presidente de la comisión, Jorge Difonso, sí. a Mercedes Llano del Partido Demócrata y obviamente a Gustavo Cairo, que era nuestro uh -huh. representante en esa comisión. Ahí en la comisión, claro. Claro, al, al, al decir, nosotros no dijimos no, dijimos, pará, pará, pará, pará, es un tema importante, estamos hablando de, de la Corte, de cómo, de cómo se reformula, bueno, escuchemos a quienes piensan, pero distinto, así, ¿no? no era, viste, una cuestión de, de, de apuro. De, claro. Y aparte porque en realidad, y esto me interesa así destacarlo, y que no tiene que ver con, contestándote a la pregunta, también, también. con especulaciones de ningún tipo, sino con intentar ver cómo se resuelven en serio los problemas de la gente. Porque digo, insisto, sin entrar en tecnicismo jurídico, solamente digo una frase. La Corte recibe muchas causas. Y si recibe muchas causas, tiene un proceso para resolverlas complejo. El gobierno apuntaba a ver cómo resolvía el proceso dentro de la Corte. Y nosotros le decíamos, hay que apuntar abajo por qué a la Corte llegan tantas causas. Y los dos fueros o materias que más le aportan causas a la Corte es el foro laboral y el foro penal. claro ¿no? sí. Dos fueros que tienen que ver con las personas, juicios laborales y juicios uh -huh. penales. Sí, claro. O sea, contacto sí. directo con el día a día de, la, de los mendocinos. Y el problema es porque en estos dos fueros, no hay una instancia intermedia. Esto, aunque no sea abogado, cualquiera lo puede entender. Uh -huh. en, el, en el resto de las materias, civil, comercial, tributario, de familia... Hasta electoral. ...hay una instancia de apelación previo uh -huh. a la Corte, en las cámaras de apelación. En estos dos fueros, penal y laboral, no hay nada. Está la primera instancia, cámaras penales o cámaras laborales, y automáticamente uh -huh. saltas a la Corte. La observación nuestra fue decir, veamos allí el problema... Uh -huh para que entonces la Corte no se sature. Pero ahí, y ahí, creo que el aporte ha sido importante porque, bueno, eh, uh -huh. eh, el año que viene van a, debería de estar aplicado el doble conforme. No quiero entrar en temas jurídicos, sí, técnicos. Sí, sí. Pero le hemos hecho un aporte a la gente, no, no a la política. Porque hasta hace dos semanas atrás, y esta si querés es la discusión política que te voy a dar, lo que se había planteado era una discusión de poder era a ver quién tenía más poder, lo saco de, exp de manera express, no discuto con nadie, libro cerrado y se aprueba, o pensamos en la gente, no en el, la pero poder. Bueno, pero hay quienes dicen que esa ha sido una y, marca de, de este gobierno, el hecho de no buscar el consenso anteriormente e ir... Bueno, el mismo de Marchi si se sí, dijo dijo, sí, sí, claro. No, no, yo no quiero ir para atrás, simplemente digo, le hemos hecho un aporte a la institucionalidad también, de la, la provincia. ¿Pero es una marca ya... de radicalismo o no eso de ir a buscar las cosas sin lograr el consenso? Eh, no, no lo sé. Lo que sí sé es que eh, quedó expuesto también otro tema, que me interesa destacarlo y a ustedes les va también a interesar, y que es la extrema politización que tiene la Corte. Sí, tal hemos cual. naturalizado que la Corte tiene pertenencia radical o pertenencia peronista. Hay tantos jueces de los siete Jueces de la Corte, muchos dicen, hay cuatro radicales y tres peronistas, uh -huh. lo cual no me consta, porque hay, hay, hay jueces que vienen de la carrera judicial, entre los siete miembros que no vienen de la política, pero se generaliza identificándolos de esa manera. Entonces nosotros también hemos instalado otro tema, que es la despolitización de la Corte, intentando, discusión hacia adelante, modificar claro. el artículo 152 de la Constitución para sí. exigir que los... Ministros de la Corte, cuando llegan a ser jueces, que no vengan promovidos casi como que de prepo por un partido político, ¿no? Porque eso le quita independencia, le quita fortaleza a la propia Corte. Bueno, y deja... este tema lo pusimos nosotros arriba de la mesa sí, pero también no, esta no semana. no está tratado ni aceptado. Está puesto arriba de la mesa, que eso es lo importante, pero ¿no? Que, pero y hemos, sí, presento, la... ojo, hemos presentado... En todo esto que yo te cuento, uh -huh. el tema, por ejemplo, el foro laboral, la instancia intermedia, un proyecto presentado por el diputado Cayo, sí, muy claro. profundo, y el proyecto de la reforma del 152 el por el senador Germán Vicky, un proyecto también muy sustancioso que, bueno, Pero esperemos... No forma se, parte del proyecto que se preaprobó hoy. Esperemos que se discuta próximamente. Pero eh, lo que digo es que, racial. perdón, en, en, esta, en esta disputa que es netamente política también, como, como usted bien lo marcaba, por un lado usted propone, usted puntualmente propone modificar ese artículo 152 que básicamente le explicamos a la gente es el que establece los requisitos para poder llegar a ser juez de la corte, pero el mismo presidente de la corte en este programa dijo que, eso, que esa propuesta de usted es un exceso y el gobernador cuando usted eh, empezó a contar que podía llegar a haber un consenso en, la, en, la, en el máximo tribunal, digo en la corte dijo que usted estaba jugando la política o sea, esa voz que usted representa, que es una mirada distinta, es golpeada por el radicalismo en un punto. Bueno, pueden ser exabruptos quizás de, del presidente uh -huh. de la Corte o del gobernador. No, no quiero entrar en esa discusión. Simplemente digo, nuestro proyecto tiene que ver con mejorar las condiciones de elegibilidad sí, de los jueces de la Corte. Entre ellos, por ejemplo, se podría exigir que los candidatos a ser ministros de la Corte Suprema... Pueden que no hayan estado afiliados durante una determinada cantidad de años, pueden ser cinco años, pueden ser diez, eh, a un partido político, uh -huh. o que no hayan tenido cargos ministeriales claro. durante cinco años, durante diez años, en fin, cuestiones a discutir, uh -huh. pero en el fondo lo que pretendemos es que no haya que ser ministro de gobierno para ser luego ministro de la ¿Eso Corte. Eso lo dice también porque sabe que hay algún ministro que quiera llegar no, la ser de Corte. No, digo, no, de, no, de no, no, Estoy mirando no, no para sé, atrás. No, estoy mirando para atrás. No, estoy mirando para atrás y lo digo con mucho respeto porque separo claramente las calidades personales mm. de los integrantes de la Corte, bueno, a la cuestión institucional. Sí. Evidentemente, eh, eh, los siete miembros de la Corte, lo digo mm -hmm. sinceramente. Son siete personas excelentes. Mendoza tiene la, la, el beneficio, digamos, de tener un buen poder judicial en general. Bien. Hay otras provincias en donde el poder judicial es complejo, atrapado. Bien. Bueno, en caso de Mendoza tenemos un buen poder judicial, pero tenemos que intentar que no se rompa, ¿no? que no se contamine de, de, de política. y Por eso... ...planteamos esa reforma, siempre pensando hacia adelante. Pablo, querido, de todo Martín, suyo. Al PRO también se le indica en el plano nacional... ...que tuvo una mesa judicial durante el gobierno anterior... ...y que se entromete también. ¿Se hace cargo de esa crítica en qué términos? Bueno, pero es que eso es mentira, ¿no? Uh -huh. Eso es claramente mentira. De hecho, hubo hasta una causa judicial... ...que, que fue eh, archivada por falta de mérito hace uh -huh. semanas atrás. Eso, bueno, son los inventos de algunos espacios... Eh, políticos para intentar poner a todos en igualdad de condiciones, ¿no? Pero no, creo que hubo un gran respeto institucional en el gobierno anterior, en general, eh, hasta como país, ¿no? Éramos muy respetados internacionalmente, eh, ¿no? Creo que hubo una, una conducta... Eh, republicana en el gobierno anterior intachable. Pero parte de esa contaminación que usted dice que no se contamine la justicia ¿no entra también esta idea de por ejemplo no tener vínculo al menos cuidarse en las formas para afuera no tener vínculos tan públicos con miembros de la justicia, porque después uh -huh. se pueden ver algunas cosas raras o uno puede malpensar algunas cuestiones. Perdón, sí. por ejemplo, juez y fiscal jugando al fútbol en por la, cansa, en la ah, casa del expresidente Macri. Pero eso no implica, eso no implica que eso, eso ha, ha sido judicializado y ha, ha, no, no, no ha habido mérito, ¿no? Esto también para decirlo desde el punto de vista jurídico. En realidad no, no, queda, que no ha habido mérito, sino que pero, se, se consideró que estaba presentado fuera de término. Y más allá de que haya mérito o no por no, la pero justicia... No había prescripción, podría, pero prescripción. Pero, oje, pero, pero para, para, quiero darte la razón. Sí, perfecto. Quiero darte la razón. Es, es evidente que hay que cuidar ciertas... Claro. Hay que ser y parecerlo. Por eso volvemos a la reformulación de la Corte en la provincia de Mendoza hacia adelante, claro. de que quienes la integren tiene que, tienen que tener ese halo de independencia del poder político. Que en Mendoza... Uno nunca va a decir que los jueces de otras épocas no tenían nada que ver con ningún partido. No, habían se afinidades. ¿Sí? Pero ojo, desde el minuto mismo en que juraban, eran ministros de la corte y no tenían ningún tipo de relación más con la política. Uh -huh. Hoy uno advierte que eso de a poquito, de a poquito se va quebrando y empezamos como que a naturalizar, uh -huh. bueno, esto que decimos, tres jueces de un partido, cuatro jueces de otro y ya no nos molesta al oído. No, no, no. no parece, sí. Es algo normal. ¿No ¿No que, el integraron, debate, claro. que integraron las gestiones de dos gobernadores distintos. No, no. Bueno, por eso. Por eso digo, creo que hay que ayudar a la institucionalidad con algunas modificaciones legales que permitan ser y parecer el día de mañana. Quiero ¿no? correrme un poquito el tema de la corte, porque Omar de Marqui, lógicamente, es una figura mucho más trascendente que lo que pasó en, en estas últimas semanas. Pero eh, tengo dos que se han leído, que los he leído a, a colegas, y que me gustaría ver qué dice. Está bien que están las cámaras, por ahí si se lo preguntaron por fuera. Pero, ¿es cierto que se cruzó mal con el gobernador por mensaje por este tema? No, no, no. No, no, no es verdad. Vi que había... Eh, un comentario en el sentido, pero no, sinceramente. ¿Pero habló tengo, con él por WhatsApp? Sí, sí, tenemos una muy buena relación con Rodolfo Suárez. Lo digo y lo reivindico y, y, y, y, y tenemos un muy buen intercambio. ¿Y no ¿qué le no dijo es real. Mensaje de lo que se puede contar que no, le No, Hablamos en general de un montón de uh -huh. temas. No, puntualmente este ni, ni, ni lo recuerdo porque de hecho él no estaba. Ah, o sea, inclusive. no habló por mensaje con el gobernador. Intercambiamos algún mensaje en ese momento, pero ni recuerdo puntualmente qué fue. Creo que tuvo que ver con el contenido de lo que estábamos proponiendo, que era positivo, que era bueno. Y Una en eso ojo, es... y en eso Rodolfo suele es ser respetuoso, eh, mm. quiero destacarlo. ¿Y es cierto que lo llamaron intendentes para decir, estoy con vos, apoyo tu postura respecto a la corte? Ustedes están rascando. <risa> <risa> <risa> bueno, hay, hay, hubo hubieron, mucha circulación hubieron, de información. Hubieron, eso trascendió... Eh, no, pero hubieron, trascendió hubieron, me importa? no importa, Hubieron o no? Sí, hubieron un par de intendentes que llamaron para decir nos parece muy correcto en forma diferenciada, nos parece correcto lo que lo que lo que estás planteando, porque lo lo que pasa bien, bien. es que eh, eh, a jugar por el resultado inclusive. Lo que hicimos fue un gran aporte a la institucionalidad de la provincia y, a la, y, a, y, a, y al vecino de Mendoza. Más ¿Por qué eh, tenerle miedo a discutir, a escuchar a quien piensa distinto? Antes de irnos de esto, porque lo planteó el propio presidente de la Corte acá, eh, hubo una, a ver, un malestar por el, un tuit que apareció 24 horas antes de que eh, terminaran consensuando el documento los miembros de la Suprema Corte, que lo vieron mal y lo, lo planteó el propio presidente de la Corte dijo esto, puso en riesgo el acuerdo fue una irresponsabilidad dijo ¿cómo tomó eso? No, dijo bueno, el presidente me parece de la una corte? chiquilinada realmente creer que es una que puede poner en riesgo un acuerdo cuando lo que estamos dando a conocer era lo que finalmente fue el acuerdo y aparte porque fuimos quienes lo motorizamos hay que recordar que toda esa discusión que se generó después fue porque la motorizamos nosotros porque si no una semana antes uh -huh. Eso se hubiera aprobado uh -huh. a libro cerrado, estaríamos hoy con una especie, no quiero entrar en los tecnicismos, sorteo de causas que hubiera sido imposible poder avanzar. Uh -huh. O sea, no, para nosotros fue muy bueno lo que sucedió, eliminamos el forum shopping, que era lo primero que nosotros planteábamos, y luego intentamos tra trabajar sobre las instancias intermedias en materia penal y en materia laboral. Bien, eh, corrámonos un poquito de este tema. Yo no coincido plenamente con usted, o, o bastante poco en esto de que usted dice que el, gobierno, el proyecto cambió tanto. Yo creo que no cambió tanto, pero bueno, lo podemos hablar enseguida. No, no, no, pero, pero ojo, pero cambió muchísimo. ¿eh? Yo creo Yo que podemos, ustedes hicieron un gran aporte. Podemos discutirlo, pero cambió muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque de, de sortear, pasa que vamos a entrar en cuestiones sí, técnicas, jurídicas, no quería, pero, sí. pero entre sortear 7.000, casi 9.000 causas para que los jueces puedan resolver constituyéndose 240 combinaciones de salas distintas. Más, más. bueno Como 800. Bueno, 900 y pico eran si tomabas todo, pero si no, básicamente eran 240. Uh -huh. Suponete que fueran en total 900 y pico. El televidente no está entendiendo nada de lo que estamos eso, hablando. No pero decir, pero, bueno, pero, pero, bueno, pero déjame decir, es decir esto. decir ¿Sí? esto. Solamente quedó el sorteo, el, el, el forum shopping, que, son, el, año que viene. son las, son las acciones procesales administrativas y los recursos sí. de inconstitucionalidad. Hasta el año que viene. Eh, hasta el año que viene con cinco votos para la feria del 23 sí. y con la mitad más uno para febrero del 24. Y habiéndose ya instalado los dobles conformes en materia laboral y en materia penal. Y no, se no, no, los lo cambios son, los cambios, no se han instalado los doble conformes. Pero... Los, combo, los cambios son eh... Eh, de autotales, es otro proyecto absolutamente de, de, distinto. Después podemos volver a la Corte. Porque si aparte, si no, sino, ¿por qué la Corte no se puso de acuerdo antes? Y porque nosotros provocamos eso, la Corte terminó acompañándolo y hoy el justicialismo, nosotros, todos lo, lo acompañamos. Yo no sé lo no, que acordó no, la Corte, sé lo que dice el proyecto. ¿No, y crees, y no, crees, no crees que la Mendoza que tiene que venir es, es esta Mendoza? Me encanta. La Mendoza del acuerdo. Me encanta la Mendoza de la pelea, la Mendoza de la discusión, de ver quién es el más es capanga. No, esa Mendoza uh -huh. no resuelve los problemas ¿Seguro? de la gente. Seguro. Seguro. Por eso estoy es... muy contento con este aporte que le hicimos a la provincia. Lo que digo es no lo veo tan, tan distinto. Quiero hacer una cortita para cambiar de tema, para meternos sí. a otra cosa, porque si no, no aprovechamos a Omar. ¿Cuál va a ser el gran legado de Rodolfo Suárez? Bueno, eh, a Rodolfo le ha tocado gestionar en una época compleja como es la, como es la época de pandemia, ¿no? Y eso ha generado eh, eh, complicaciones en la provincia y sobre todo también advierto que le ha tocado gestionar en el marco de un gobierno nacional que... Eh, que no solo que no escucha, sino que no ha tenido rumbo, que no ha tenido plan, y que Argentina hoy está mucho peor de lo que estaba hace casi tres años atrás. No, no resolvió el gobierno nacional los problemas que tenía la Argentina, según ellos, sino que encima los problemas se han agravado. En este contexto le ha tocado gestionar a Rodolfo. Eh, creo que bueno el legado puede ser que ha mantenido un, un, un, una ejecución presupuestaria ordenada, la disciplina fiscal en estos tiempos no es moneda corriente eh, y creo que ese es un mérito del gobernador. Ahora, lo veo cada vez que le preguntamos no por todo lo que se ha dicho, porque dentro del, del, de la misma alianza Cambio Mendoza han dicho muchas cosas contra usted directamente, pero lo veo con una postura mucho más conciliadora, a lo mejor porque no quiere ser el manes de, de esta semana, ¿no? <risa> no, bueno, al contrario, eh, yo tengo mucha coherencia y me planto fuerte cuando, cuando tengo pensamientos distintos, porque... Porque para mí lo más importante es que las cosas sucedan. Claro. O sea, yo no voy a entregar una, una convicción para, para, para no aparecer peleándome afuera. Yo lo que quiero es que las cosas en la provincia de Mendoza sucedan. Mendoza tiene problemas serios desde hace muchos años, estructurales. Mendoza hace 10 años que no crece. Mendoza tiene el empleo privado, el ingreso del empleo privado es un 26% más bajo del promedio del ingreso del salario promedio privado nacional. Pero en esos 10 años, 8 bueno, sí, eh, o 7, para ser eh, correcta, eh, fueron del radicalismo bueno, son, o de, la, de Cambia Mendoza. Son estructurales. Yo lo que digo es que los mendocinos necesitamos uh -huh. finalmente sí. poder poner un plan arriba de la mesa para decidir cuál es la provincia que queremos construir hacia adelante. Uh -huh. No hay más tiempo para improvisar. No hay más tiempo ni siquiera para la discusión política que a la gente no le interesa. La gente lo que quiere es que los problemas se resuelvan. Mirá, yo te, te, una anécdota mínima, chiquita, sí. pero que a mí me, me moviliza mucho. Yo, ustedes saben, por mi trabajo viajo todas las semanas a Buenos Aires, aeropuerto de Mendoza, aeroparque en Buenos Aires, todas las semanas. Todas las semanas yo me cruzo con una familia o con dos familias abrazados en la sala de preembarque, llorando y pasa un ratito y sale el más jovencito de ese grupo con una mochilita caminando para embarcarse en un vuelo. Que no sé si se va a España, si se va, a dónde se va. Familia rota, angustia, esos son los problemas que tenemos. Entonces cuando ustedes me plantean cuestiones que tienen que ver con la política, digamos, del día a día, yo digo, está todo bien, hablemos. Pero ¿sabés qué? Si los mendocinos no somos capaces de ponernos de acuerdo en ver cómo hacemos para que haya más empleo, para que Mendoza empiece nuevamente a tener un, un, un plano de desarrollo, que empiece a contener a los chicos que se van. La Mendoza aquí tenemos una Mendoza quebrada. Bueno, pero, eh, digo, tomando es lo, que duro, está diciendo, eh? lo que está diciendo Eso, Agustina, y, y justamente para, para plantear esto que están marcando, eh, durante los últimos siete años ustedes han sido parte de este gobierno. Digo, ¿hay que hacer cambios estructurales? Claro que hay que hacerlo. ¿Qué pasó durante estos siete años que no se pudieron poner de acuerdo dentro de una, co de una coalición que gobernó como no para poder hacerlo? No han habido, eh, tanto este gobierno como el anterior, no han sido malos gobiernos, han sido buenos gobiernos. Han sido gobiernos que han mantenido una Mendoza, te diría, medianamente ordenada, haciendo quizás lo que hay que hacer. Yo lo que creo y no yo en lo personal, sino el equipo que nosotros construimos, que trabaja día a día, creemos que Mendoza necesita en el próximo tiempo un poco más de impacto, un poco más de impacto en ejes centrales. Mirá, no me quiero ir de tema, pero cuando yo digo que hay que poner un plan arriba de la mesa, sí. lo que te digo es que nosotros en febrero de este año... ...arrancamos con un equipo técnico... ...a desarrollar cuatro ejes estratégicos... ...que alguien de ustedes, no recuerdo... Al, al, eh, ...creo que vos, eh, Julián, al, al arrancar los mencionaba... Los mencioné. Nosotros mencionamos cuatro ejes estratégicos... ...que Mendoza tiene que ocuparse... ...que es la vivienda... ...o dicho de otra manera... ...la infraestructura social con foco en vivienda... ...el sistema educativo... ...el empleo... ...o sea, matriz económica y productiva de la provincia... ...y la transformación digital... Estos cuatro ejes, hemos contratado cuatro técnicos. En febrero arrancamos con la etapa de diagnóstico. La hemos terminado el 31 de julio. Hemos ya iniciado la etapa de propuestas. Y esperamos tener redactado el documento final el 30 de noviembre. De eso se trata, de dejarse de pelear por ahí en el día a día y ver hacia dónde queremos ir con un plan en serio arriba de la mesa. Cuando usted habla de ese impacto que hay que sí. lograr para mejorar la, la situación... Eh, muchos hablan de la posibilidad de cambiar la matriz productiva. Eh, nuestro compañero Julián ha publicado en las últimas horas una nota en Diario 1 sobre el tema de la minería y después nos va a explicar un poquito más. ¿Pero es la minería quizás un impacto que necesita Mendoza como para generar ese cambio tan estructural? Todo en su justa medida. Eh, somos conscientes del clima social que tiene Mendoza en torno a este tema. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes. Uh -huh. Pero la prudencia... Implica poner información real arriba de la mesa y poner toda la infraestructura de control para que donde se pueda desarrollar minería, se pueda desarrollar. Yo te voy a dar un número que es altamente impactante. Chile ha exportado productos mineros el último año por 57 mil millones de dólares. Toda la Argentina ha exportado minería por 3.300. Sí, la diferencia es abismal. 17 veces más. Y la cordillera es la misma. Pero cuando usted dice en lugares donde se pueda, bueno, el proyecto implica únicamente en La cordillera ¿o? es la misma. Lo que estoy diciendo, pongamos el tema arriba de la mesa sin pelearnos. ¿eh? Porque nadie quiere contaminar y aparte donde no se pueda, no se puede. Y punto. Pero también hay que decir que hay que generar una mayor fortaleza de desarrollo en la provincia porque tenemos un desempleo importante y creciente. Y te voy a dar otro dato más, que también es minería, porque los hidrocarburos, el petróleo, también es minería. En el año 97, te lo voy a hacer al revés, ¿sabes cuánto implica hoy el petróleo en la provincia de Mendoza? En el PBG, ¿Cuánto? el 13%. O sea... 7% de extracción uh -huh. y 6% por refinación. Uh -huh. 13% del total de la riqueza que se genera en la provincia es lo petróleo. produce el petróleo. ¿Sabes cuánto implicaba este mismo número en el año 97, hace 25 años atrás? El 25%. Claro. Entonces, ¿esto qué implica? Que esto implica en parte lo que decíamos recién, de la baja calidad de los salarios privados de la provincia. Tiene que ver sí. también con estas cosas. Sobre todo con esos dos ejes. Bueno, eh, es más, está... San Juan y sí. Neuquén, por ejemplo, nos ha superado en ingreso per cápita a la provincia de Mendoza. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, Omar. Tenemos que replantearnos esta eh, cosa. Está muy interesante. Me Habló de su plan de gobierno y nos encantaría que enseguida nos cuente algún detallito más, algo que no se sepa. Pero. Ah, y también quiero coincidir en algo con usted, que es que a veces los, los periodistas nos bueno, metemos. ¿Coincidís en algo? Eso ya está no, bueno. coincido en muchas cosas. Los periodistas nos metemos en, en este mundo, ¿viste? en esta endogamia de pensar que los temas son estos y a veces son otros. Los que por ahí usted está trayendo a la mesa. Y no es esta cosa tan chiquita y tan fina Sino que la gente la, la está quejando A la gente que somos nosotros también Una cosa mucho más grosa y mucho más compleja Que estos tecnicismos eh, Nada, se lo quería decir Hay un pequeño juego para seguir participando con lo que podría ser las elecciones, lo que podrían ser las elecciones del año que viene. Exactamente. Eh, ¿Quién quiere arrancar de todos ustedes? Voy a contarle, le voy a contar yo cómo, de qué vamos a hablar justamente de este este juego. Eh, uh -huh. Lo que queremos es justamente conocer cómo podría llegar a conformar un equipo de gobierno. Eh, Mar, Omar de Marchi ya ha dicho <risas> eh, públicamente que le gustaría volver a, a, a competir por la gobernación. Y queríamos ver eh, a quién podría llegar a sumar. Nosotros tenemos una lista de algunos funcionarios, algunos, algunas personas de la política, uh -huh. no solo funcionarios, que podrían llegar a, a sumarse. La pregunta es, ¿lo suma o no lo suma? Bien, ¿lo suma ¿Sí? o no lo suma? ¿Quedó? ¿Los ponemos en pantalla? Complicado, ah, perdón, complicado. queremos aclarar que le hemos dado una paletita correcta de si lo sumo y una paletita de <risa> no lo suma Omar de Marquis porque siempre se dice hay que ampliar, Pero ¿no? tiene hay que ser muy pro, sincero. Claro. Hay que ampliar este, si no el propio perfil. Bueno, en la, en la intendencia de Luján también incorporaron a muchas personas de por otros partidos claro, en su momento, por supuesto, así que por bueno, supuesto. apelando ¿no? a eso. Sí, sí, Dale, ¿dame, dame el primero, ¿a quién lo Vamos. suma o no lo suma a Omar de Marquis? Dale. Hugo Larriquia. Hugo de no lo suma? Sí, lo Arquia? suma, mirá. muy bien? Bueno, sí, sí, pero tengo gran sí. respeto por Hugo. Dicen que se quedó sí. esperándolo las elecciones pasadas, Hugo. No no pero, pero, no, no, pero Hugo es un tipo muy interesante sí, pero, realmente que merece ser ¿Sí? escuchado. Sí, sí, sí claro, sí, claro. Pero sí. claro. voy a ver, yo, podemos invitarlo de vuelta a Hugo Lariquia. quién más tenemos, Rosy? Dale, dale va, vamos con el Pablo, eh, lo, lo contamos. ¿A ver. José Luis Ramón? Próximo, José Luis Ramón, diputado provincial. <ríe> Se ríe, ¿Qué difícil, se ríe. Ay, no ya, con, con, Lo voy a decir con buena onda por José Luis Porque lo, yo trato de separar siempre Lo personal de lo institucional sí. eh, Desde lo institucional En realidad a José Luis le pongo los dos ...porque depende del día en el que esté. No, no, no, no, no, no, no, va con onda. O sea que los dos, o sea, un día lo suma... ...depende del Ramón que sea, lo sumo o no lo suma... más. le mandamos un gran abrazo a José Luis Ramón... ...¿Quién más ¿Quién más aparece? Dale... ...el próximo es Lucas Hilardo, diputado provincial... ...gran espada del peronismo... ...claro... ...¿lo sumo o no lo suma? Bueno, a Lucas en realidad no lo sumaría quizás... En la, en la parte previa, porque no, no somos todos un solo partido político en la provincia de Mendoza, hay diferencias y tengo diferencias con él seguramente conceptuales por su extrema cercanía a la por al kirchnerismo, con quienes tengo diferencias evidentes. Pero sí lo sumaría luego para la discusión de los grandes temas de la provincia, porque ha demostrado Lucas ser un hombre inteligente. Bien, me gustó. No levanta, tiene que no, levantarlo no, para no que se va? anima no. a levantar ninguna de los dos. Bueno, ¿Levan? en realidad es así, digamos. Ah, no, claro. no, no para la construcción política previa, claro. pero sí para la discusión posterior bien. de Mendoza. Me gustó, me gustó la respuesta, dale. ¿Tenemos? No, no. ¿Tenemos, a un legislador? Tenemos a una kirchnerista más que de hecho ya ha dicho que quiere permanecer una nueva gestión en el departamento de Santa Rosa y se trata de Flor de Estefanis. Bueno, debo confesar que a mí Flor de Estefanis me ha sorprendido muy muy bien porque no tenía antecedentes eh, políticos uh -huh. Y la veo una mujer muy, muy activa eh, Así que sí, sí, yo la sumaría Mira, Bueno, Mira. bueno, seguimos bueno, a, a, que ver, viene. a ver el que viene eh, Qué banderita levanta Omar de Marchi Gracias. Alfredo Cornejo eh, Fue socio de Cambia Mendoza cuando fue justamente gobernador Mira, no sumas, obviamente, la experiencia, aparte de un ex gobernador, siempre es muy valiosa. ¿Lo sumaría en qué, en qué momento? ¿En la construcción? ¿Habla tiempo, con Alfredo Cornejo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, Alfredo, un tipo interesante y aparte eh, de consulta permanente. ¿Habla, un, un ¿habla hombre, con, con Sí, Cornejo. bueno, ahora sería un tiempo que no hablamos, pero, pero no, no, no porque no hablemos, sino porque él pasó al Senado, yo estoy el en diputado, entonces como que físicamente no nos cruzamos. Pero, pero es un ex gobernador, es un hombre de consulta permanente. Después de Marqui, ¿quién es el político que más le gusta de Mendoza? <risa> no sé si a veces me gustó. Bueno, <risa> todos a veces no nos gustamos, pero. No, es difícil decir a alguien, ¿no? Marcar a alguien, eh, porque no lo he pensado y seguramente por ahí si largo alguien me. me.. me equivoque, ¿no? Eh, no, hay mucha gente interesante Prefiero quedarme con el concepto De que eh, eh, son tiempos En los cuales hay que sumar a todos A todos los que aporten algo Salvo, salvo lo voy a decir con Quizás con palabras de mal gusto, salvo al mala leche. Uh -huh. O sea, el tipo que le pone mala onda, que, que, que, que solamente lo que quiere sí, es sí, dividir, sí. romper, ir para atrás, retroceder. Bueno, no. no que a no, a se hay, no hay, que no sí, sí, hay. Obvio. En política hay, hay mucho. Pero la inmensa mayoría, yo creo que en la provincia hay gente que quiere aportar, así que me quedo con eso. Tratemos de sumar a todos en este tiempo. Vamos con el que nos quedan dos. Hacemos sí, una sí. cosa, se queda más de un rato con nosotros. Senador eh, provincial, Guillermo Mozo no suma, no lo suma. Que además, aclaremos, es quien está haciendo la campaña en Mendoza de Patricia, de Patricia Bullrich. Claro. Usted claro. tiene otro trabajo con no, Horacio Rodríguez Larreta. Sin duda, lo sumo y aparte con Guillermo hemos sido compañeros del Liceo hace muchos años atrás, Ajá. así que somos amigos desde que tenemos 12 años. Y tiene y muchos menos. amigos en común también. Los primeros metros en el Partido este, Demócrata. Este, claro, claro exacto, exactamente. No, por y, por su ¿Y nos queda uno solo? La bien? última. El final. A Rodolfo tatan, Vargas tatan. Arisu. Nos queda. El empresario. ¿Sí? Ah, sí, no, lo, no lo levantó tan convencido No, no, sí, sí, sí, totalmente convencido Porque aparte Rodolfo es de, la, de los, de los eh, dirigentes que se ha sumado eh, Últimamente a la política que le hacen muy bien uh -huh. Porque traen una visión también distinta eh, No, sí, sí lo sumo y, y agradezco en realidad el esfuerzo que tanto él Como otro grupo de, de personas vinculados a la actividad privada Se han sumado en el último tiempo Hacemos una breve pausa, Omar Marque todavía tiene que hablar de muchas cosas, de qué opina con el.